Bien, ya para terminar, quiero de regalarles este último video como una especie de tips, por ejemplo, para los sound design o para aquellos que crean ambientaciones sonoras eh, particulares, por ejemplo, fuego, eh, agua, por ejemplo, sonidos de multitud, multitudes de personas, por ejemplo, un público o algo, eh, bosque. Para el sonido de un bosque o algo por el estilo. Para los New Age eh, chakras, se pueden crear también imágenes de los chakras o, o imágenes de una kundalini. Bueno, <ríe> eso ya de vapor si estás interesado en esas temáticas. Eh. Entre otras más, viento. Sí pues me parece bastante flexible poder hacer estas propias imágenes de las que te gustan y identificarlas rápido dentro de los, dentro de los tracks eh, otra, otra que podría servir, por ejemplo, si estás haciendo el doblaje para, para un documental o algo por el estilo y hay varias eh, y hay varias eh, traducciones del mismo entonces podrías colocar eh, a ver, español Aquí que el español, tengo un problema con la ñ, entonces voy a hacer esto aquí, escribo español acá. Ok, escribo aquí español. Esto lo puedo cerrar. Escribo español, eh, inglés. Si también está en japonés, bueno, japonés. Si está en portugués, pues también portugués. Y bueno, y así puedes colocar también banderitas para identificar los idiomas. Y bueno, por esta parte les voy a dejar alguna de estas imágenes también para que las puedan descargar y agregarlas a una carpeta particular. Bien, vamos a reforzar y ampliar este concepto sobre los... sobre las abreviaciones de nuestros instrumentos. Eh, he colocado aquí algunos instrumentos algunos códigos de los instrumentos y efectos eh, que más suelo usar, eh, bueno, últimamente y como vemos tengo dos versiones y a las dos versiones les coloco el mismo icono, por ejemplo altiverp aquí tengo escrito normalmente como es el, el, el nombre y abajo tengo una abreviación aquí por ejemplo tengo otros, por ejemplo tengo el de contact y tengo la, su versión más simplificada esto por qué porque a veces eh, quiero colocarle por ejemplo a la derecha del nombre eh, eh, algún nombre particular que me haga referencia al sonido que estoy utilizando dentro del instrumento virtual por ejemplo aquí atmosfere, bueno también coloco este otro y así bueno, eh, digamos que esta parte ya la tenemos clara no Pero sin embargo hago, hago aquí el ejemplo coloco v Station 2 y me aparece este icono que es el del del instrumento virtual y también tengo esta abreviación v Station 2 que es lo mismo entonces aquí podría colocar a la derecha eh, lo que es eh, por ejemplo un sonido sí por ejemplo, pero digamos que este es el nombre del sonido que estoy utilizando del Boost station y si digamos eh, tuve que abrir esto dentro de otro proyecto en otro computador ya al menos sé qué, qué sonido estaba dentro de ese preset de dentro de ese instrumento virtual. bueno es un pequeño truco que utilizo yo para no perderme y así saber claramente qué sonidos tenía dentro de, de ese track eso por un lado eh, ahora otra cosa importante que es este es el refuerzo que vamos a hacer cuando nosotros importamos un instrumento virtual bueno aquí voy a una carpeta de, bueno que yo me he creado de los instrumentos que más utilizo BST Instruments y por ejemplo le agrego este le doy ok rápidamente me asigna eh, el icono aquí lo tengo por ejemplo Ana si sí, tengo el nombre del, del instrumento virtual y me asigna ese, ese icono ahora vamos a importar otro aquí por ejemplo este otro blue2 y vemos y vemos qué ocurre acá vemos que me aparece blue2 x64 porque me apareció en este 64 y en este no si sí, ambos son de 64 Ok, bueno, entonces yo voy a abrir aquí otra vez, eh, bueno, esto no, perdón, cancelo esto. Clic derecho, instrumento virtual y VST instruments, Es una carpeta que me he creado aquí entre mis folders. Ahí he metido todos los, los instrumentos que, que más utilizo en, ese, en, este, en esta categoría. Y vemos una cosa especial acá, que Ana tiene entre paréntesis 64, mientras este Blue2 no tiene ese paréntesis. ¿Sí? Entonces, lo que podemos hacer eh, es lo siguiente, podemos nombrar de nuevo eh, nuestro instrumento virtual y agregarle el paréntesis. Y así, ese 64 que tenemos acá no nos aparece dentro del track. En el caso de que queramos ponerle, como dije anteriormente, eh, el nombre del, del preset que tenemos dentro de ese track. ¿Sí? Entonces, sencillamente, a este Bluetooth le damos clic derecho, rename y aquí le colocamos unos paréntesis ¿sí? lo encerramos en el paréntesis y le damos ok ¿Sí? ahora si sí lo abrimos vemos que ya no me aparece eh, el 64 bien mm, bueno por eso por ese lado creo que ya hemos ya sabemos este nuevo tip y venga a ver si hay algo más que les tengo que decir bueno este por ejemplo file filter one X64, si yo lo abro, miren cómo me queda. Me queda bastante largo el nombre. ¿eh? Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Ahora lo que voy a hacer es ir a modificarlo. Y le voy a colocar en vez de que quede Fat Filter, pues le puedo colocar FF FF1 y esto lo coloco entre paréntesis. Y ya tendría que aparecer solamente ff 1 sí y me aparecería el icono que ya tengo dentro de auto icon color que vendría a ser este eh, ff 1 y me coloca el, el icono eh, qué les quería comentar sí bueno ya para terminar de en esta cuestión sobre yo generalmente estoy trabajando a 64 bits sí. pero si por ejemplo tienen las dos versiones eh, es muy bueno que para no quitarle este porque se sí, podría hacer lo siguiente no quitarle esto y se solucionaría el problema no pero si ustedes tienen trabajan con las dos modalidades y si existe del plugin de 64 y 32 pues no tienen que hacer esto sin, simplemente con los paréntesis ya los pueden identificar Bueno. Ok, bueno, yo cancelo y así pueden tener las dos, las dos versiones. Por ejemplo, aquí este otro, aquí le podría renombrar. Y así no me aparece el 64. Ok, bueno, por este lado, eh, ya he terminado. Sobre los instrumentos virtuales, podremos ir a, a renombrarlos si queremos. Para no tener problemas, al momento de importarlos y que nos deje el nombre como nosotros queremos que nos lo muestre. Ok, como nos hemos podido dar cuenta o ya sabíamos que al importar un instrumento virtual, Reaper nos nombra automáticamente la pista con el nombre de, del instrumento, eh, pues eh, así sucede lo mismo con el audio. Entonces sería bueno sacarle ventaja a esta cuestión. Y bueno, aquí dentro de mi Media Explorer, bueno, si no saben cómo, Bueno, yo tengo aquí mi atajo, pero es la misma opción acá, Media Explorer, dentro de los menús View. Ahora voy a hacer un ejemplo, si nosotros arrastramos por ejemplo un file audio, por ejemplo este tom, lo arrastro y ya he asignado, pues rápidamente me coloca el icono del tom. Si arrastro este que dice snare, también me coloca el nombre, el kick, eh, el hi-hat, eh, el clap, pues no esta la he creado yo, le he colocado un black y negro, este beep, por ejemplo, como no tengo. Eh, una figurita o, un, o una imagen que me represente el bit, pues simplemente le coloco esta figura de File Audio. ¿sí? Bueno, esto fue lo que vimos anteriormente. Eh, lo que hice es lo siguiente. Bueno, aquí le voy a mostrar una cosa. Y es esto: que si. Dado que a veces hay muchos file audio, a veces están numerados 00, 01, 0, 02, 03. Bueno, yo coloqué, coloqué aquí 022, pero si quieren pueden colocar hasta 100. <risa> ya no es problema mío, como quieran hacer ustedes. Yo colocaba solamente hacia, hasta 22. Entonces, cada vez que yo importo un file, file audio que tenga un número que 10, 11 o 12 o cualquier otro número, pues me colocará esta figura por default, que, que es la forma de, de, del audio. Sí, bueno, entonces, bueno, aquí yo tengo un stem que esto generalmente nos crea un, bueno, a ver si les puedo colocar aquí un ejemplo rápido. Si yo importo aquí un instrumento virtual, eh, vamos aquí a mi carpetica, bueno, voy a colocar cuál, uno rápido, voy a dejar este spy. Eh, bueno, voy a colocar este preset, voy a grabar un pedacito de algo y Ok, yo he grabado este pedacito de con el Spear y generalmente nosotros para evitar eh, tener tantos plugins metidos y, y consumir CPU, pues yo tengo aquí un atajo. Bueno, esto lo quería hacer para otro tutorial, bueno, después lo explicaré mejor, que es este atajo y después hago esto. Y bueno, he creado este STEM de, de Spear. Bueno, aquí me coloco... Eh, stem spear y me colocó el el nombre el del icono pero en el caso de otros audios si queremos tener si solamente aparece stem eh, me aparece este, este esta forma de, de onda entonces es también interesante poder tener asignada también a la palabra stem eh, esta, esta forma un, un icono particular bueno, este procedimiento que hice aquí, bueno, no, no lo voy a explicar ahora, si no me, me, me demoraría un poco más. Y bueno, eso es lo interesante. Eh, otra cosa, que por ejemplo, si yo arrastro un loop, ¿qué pasa si a, arrastro un loop? Pues, venga, voy a buscar aquí un loop. Eh, con estoy demorando? Aquí, a ver. Un loop. Una, ok, por ejemplo, aquí tengo este sonido lo arrastro vemos que si la palabra tiene eh, compuesta también loop pues me aparezca también un icono con, con, con ese simbolito también tengo otra abreviación que es lp bueno que generalmente si, si creas muchos loops y tienes la palabra lp dentro de, de el nombre pues también te aparezca eh, esa esa forma de onda que esa forma ese icono mm. Y bueno, ese es otro, otro tip que podrían utilizar Bien, eh, conclusiones Vamos a ver... Hemos podido ver qué tan fácil es escoger nuestros propios códigos para asignar colores e imágenes a nuestras pistas, configurar los colores que usemos en nuestras estructuras musicales usando marcas como guías, asignar nombres o códigos calificativos con respectivos colores para identificar por medio de regiones dentro del proyecto. Ya tenemos varias ideas de cómo podemos crear nuestros propios iconos editar imágenes PNG 64x64 píxeles, uno de mis consejos, repito, como hemos visto, si no te quieres matar tanto la cabeza es crear al menos imágenes por secciones de instrumentos. Es decir, escoger una imagen de una carpeta y esta sobreponerles distintos instrumentos. Carpeta con guitarra, carpeta con batería, carpeta con micrófono, carpeta con trompetas. En fin, de esta manera por lo menos tendrás todas las pistas de un grupo de instrumentos parecidos dentro de la carpeta símbolo a la que pertenecen. Recordar y tener cuidado si ya has trabajado con imágenes y colores en anteriores proyectos y tienes que volver a abrir alguno de ellos. Que tengas deshabilitadas las opciones de coloración y asignación de iconos automáticamente. Puedes crearte si quieres un atajo de teclado o botón comando para aplicar los cambios con la acción Apply Auto Coloring. Y por último, que gracias a esta herramienta te puedas divertir haciendo lo que realmente te gusta desde un punto de vista sonoro. Y ya para finalizar, me gustaría saber si ya conocías este sistema, o si a partir de ahora, después de ver estos videos, lo comenzarás a utilizar. Si te parece interesante o no, dame tu opinión y estima.